Él era un secretario más de la gobernación. La misma relación se lleva con todos los secretarios de coordinación dentro del marco del trabajo que hacemos en la institución. Los procesos y los delitos son de orden personalísimo. Usted no puede responder porque su vecino robó. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una investigación clara en función de lo que nosotros nos dieron a conocer. Si no aparece una denuncia. No es un tema de malversación de fondos dentro de la institución, es un tema de un supuesto audio que habla de cobros fuera de la institución, que estamos coayugando en el trabajo del Ministerio Público para que éste investigue lo que corresponda sin ninguna sin ningún tipo de presión y seguramente ya comunicaremos los resultados. Esperemos que el Ministerio Público actúe con responsabilidad y sin interferencias de ningún tipo. La no presentación del eh, exsecretario es una decisión que él ha tomado, no les puedo decir por qué la tomó. Tengo entendido que pocos días antes él se había presentado a declarar que no le tomaron la declaración, es lo único que conozco última vez que hablé con el ex secretario fue un evento que tuvimos el día viernes o sábado no recuerdo sábado creo fue sí sí sí De posterior a su renuncia del, del ex secretario Quiero saludar para hablar de este tema, de lo que está sucediendo en la gobernación, de la fuga también del de exsecretario de Luis Fernando Camacho, el, do, el doctor Pacheco. Quiero saludar a la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre. Le agradezco por estar con nosotros. Eh, buenas noches, sé que está de viaje. Muy buenas noches, Jimena. Sí, eh, así es. Buenas noches, Vladimir. Un saludo a toda la ciudadanía. Quiero hacer esta aclaración antes porque... Aunque estoy un poco desconectada de las redes sociales por el tema del Internet, me comentaron de que anoche se extrañó mi ausencia. Quiero hacer saber, querida Jimena, que siempre he tenido la predisposición plena de atender tanto a sus medios como a los demás medios, porque es la obligación de todo servidor público informar a la ciudadanía. El día de ayer tuve un motivo de fuerza mayor que me impidió poder conectarme, pero ahora estamos aquí para poder debatir sobre este tema y transmitir a la ciudadanía la posición institucional que tiene la gobernación cruceña. Y es a lo que hemos dicho que ayer lamentábamos su ausencia y que usted era prácticamente la única que hablaba siempre y eso lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho en la radio en Fama Poder y Ganas y le agradecemos porque le cuento que en este momento nos está siendo prácticamente imposible entrevistar a personas de Creemos y a personas de la Gobernación. Eh, nos imaginamos que el tema está complicado. Don Vladimir Peña, ¿cómo está? ex secretario de Rubén Costas, bienvenido. Muy buenas noches, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy habló el gobernador Luis Fernando Camacho, asambleísta Paola Aguirre. Él ha dicho que el señor Pacheco era un secretario más y que él pidió la investigación. ¿Cómo se lee o cómo se explica desde la gobernación que hayan pasado cinco días y el día de hoy hable ya el gobernador Luis Fernando Camacho? Bueno, esto tiene una explicación razonable que ha sido oportunamente comunicada a la ciudadanía. El gobernador Luis Fernando Camacho se encontraba haciendo un recorrido por las provincias del departamento junto a comitivas de diferentes secretarías del órgano ejecutivo de la gobernación cruceña para poder precisamente entrar en contacto con los habitantes de estas provincias y poder hacer entre algunas obras o trabajos que se vienen realizando en la gobernación cruceña. Sin embargo, el gobernador Luis Fernando Camacho, una vez tomado conocimiento de la existencia de este odio, instruyó inmediatamente la apertura de este proceso penal que debe, debo aclararlo, a la ciudadanía. No es un proceso penal que se abre de oficio por el Ministerio Público, sino a instancias de una denuncia formalmente presentada por la presunta comisión de tres delitos por parte de los personeros de la gobernación cruceña. Como no podía ser de otra manera, una vez retornando a la ciudad, el gobernador Luis Fernando Camacho ha hecho esta conferencia de prensa donde ha atendido a los medios y ha informado a la ciudadanía sobre la posición institucional de la gobernación en relación a la situación del doctor Fernando Pacheco. Vladimir Peña, por favor, usted ha sido bastante crítico sobre este caso. Sí, por muchas razones, Jimena. Uno, porque... El gobernador ha evitado darle explicaciones al pueblo cruceño. Creo que esto de que estaba en las provincias y por tanto no podía darle explicaciones ante una situación tan grave para la gobernación de Santa Cruz y para nuestro departamento es como aquella que dijeron que no fue al Consejo Nacional de Autonomías porque no pilló un boleto de avión. Yo creo que... Ya está bueno de tomarle el pelo a la gente, de hacerse la burla. Camacho tuvo eh, tiempo para chupar muchos picolés, mucho heladitos por la chiquitanía, eh, para subir su foto a Facebook, pero no para explicarle a los cruceños. Nadie le dice que venga a dar una conferencia, pero que sí transmita un mensaje, una explicación. Se lo puede hacer con un teléfono desde cualquier provincia, desde cualquier municipio de Santa Cruz. Entonces, yo creo que estas son excusas eh, ante una situación grave y que han esperado el fin de semana, el viernes, a última hora. No hay casualidades en política, Jiménez. Eh, Pacheco renunció el viernes a última hora, de carácter de urgencia. Y yo creo que aquí está la primera duda que, que tiene que aclarar el gobernador y lo dirán las investigaciones. ¿Se sabía en la gobernación, antes de que el periodista difunda el audio, ...de esta situación de corrupción y por lo tanto hicieron renunciar... ...dijeron que iba a viajar el, el doctor Pacheco y todo lo demás... ...¿se sabía antes o no? Lo que no ha dicho, más allá de las incoherencias del gobernador... ...en su explicación de hoy... ...lo que no ha dicho qué acciones va a tomar... ...para, que, para desinfectar a la gobernación de la corrupción... ...estamos hablando que hay una trama corrupta en la gobernación... ...con un acto tan evidente y lo peor aún... Cuando el gobernador trata de justificar y dice no hay malversación porque los actos son afuera. Esa es la tesis que trató de eh, vender el señor Pacheco cuando le pusieron el audio. Pero está claro que el audio donde habla el señor Pacheco, que por cierto no lo ha negado, más bien ha reconocido su autenticidad, es con funcionarios de la gobernación a quienes estaba organizando, exigiéndole que mejoren la recaudación en un área tan sensible de la salud. Entonces, primero, la explicación de Camacho llega tarde. Segundo, estas excusas que ponen que no dio explicación en cinco días porque estaba lejos, no estamos pues en el año 80, estamos en el siglo. 21, Hay teléfono, hay internet, hay muchísimas cosas para comunicarse. Ya basta de estas mentiras. Y ha sido totalmente insuficiente y creo que en vez de aclarar, ensombrecen más el panorama. Permítame, por favor, Paola, son muchas cosas las que ha dicho Vladimir Peña. Sí, son muchas cosas, pero me parecen con el debido respeto y sustanciales en el fondo. Porque yo creo que lo más importante no es tanto levantar el teléfono o postear cinco letras en el Facebook o en el Twitter para que la ciudadanía sepa lo que piensa Camacho respecto a tal asunto. El gobernador Camacho ha traducido en acciones una posición institucional y es el de aperturar un proceso penal que actualmente está en curso y a través del cual la gobernación ha puesto en manos de la Administración de Justicia este proceso investigativo y la definición de la situación jurídica del doctor Pacheco, que se presentó hace pocos días atrás y que pudo, como sucede en la mayoría de los casos que tienen un impacto mediático, eh, ordenarse una medida cautelar de carácter personal justamente dada la situación, que hubiese evitado que el doctor Pacheco ahora mismo esté obstruyendo de esta manera la investigación y lamentablemente no se haya presentado a declarar. Hay una trama corrupta en la gobernación, ha dicho Paola. ¿Qué le puedo decir, Jimena? No? Eh, Vladimir tiene una posición claramente definida, y a priori, es decir, no espera las acciones de la gobernación, sino que él tiene ya una posición eh, claramente parcializada respecto a lo que eh, significa la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Y a Luis Fernando Camacho como persona misma, ¿no? Más allá de su rol de gobernador. Entonces, eh, yo no quisiera eh, pronunciarme al respecto, darle una respuesta, porque... Eh, creo que, bueno, Vladimir es abogado, él sabe de que se tiene, tiene que desarrollar un proceso investigativo para emitir juicios de esa naturaleza y creo que el ánimo está más centrado en tratar de desprestigiar a ultranza la imagen del gobernador, la imagen del gobernador, la gestión de Luis Fernando Camacho eh, frente a la ciudadanía. ¿Usted lo que quiere es desprestigiar al gobernador Luis Fernando Camacho? Mire, yo creo que cuando hay carencia de argumentos eh, se va aquello... Eh, sigamos sobre las mentiras, que es más interesante, Jimena. Eh, Camacho acaba de decir que eh, Pacheco era eh, uno de los ocho secretarios. Estamos hablando, Jimena, del secretario más íntimo que tiene Camacho, de quien lo viene acompañando hace tres años atrás. Cada vez que le encuentran a una persona cercanísima en actos de corrupción, Camacho los desconoce. Pasó lo mismo en el gobierno de transición de Yanine Áñez con el gerente de Entel, que era una persona cercanísima a Camacho también y que terminó huyendo. Qué casualidad que las personas que terminan pringadas de corrupción del eh, entorno íntimo de Camacho, Camacho los termina desconociendo. No, Pacheco no era cualquier secretario. Cuando ellos asumieron la gobernación de Santa Cruz, fusionaron dos secretarías, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano para hacer una supersecretaria era un, un supersecretario además del entorno íntimo del señor Camacho, se iban de fiesta entonces no estamos hablando de un secretario de un director general eh, Camacho, quiere, ahí está eh, la última foto después de que de, después de que supuestamente renunció, entonces yo creo que esto de escudarse en las leyes al estilo del más no como decía Evo Morales cuando sus ministros o sus funcionarios encontraban eh, los encontraban en la corrupción de decir la justicia dirá no aquí estamos hablando de un tema muy, muy sensible sí, también, Paola, estamos hablando era su más de una prueba con un colaborador mire yo que trabajo con Luis Fernando Camacho de cerca con, con, conozco menos de la intimidad de del gobernador, que lo que parece conocer por las afirmaciones que vierte el propio eh, Vladimir, ¿no? Yo creo que es, es un tanto irresponsable asegurar de manera categórica ciertas situaciones. Y yo, por respeto nuevamente, Jimena, de la ciudadanía, no voy a descender a detalles para evidenciar las mentiras que muchas veces se manejan. Con el propósito, insisto, deliberado de atacar al pecador, no al pecado. Porque yo me pregunto, todos estos críticos que ahora se rascan las vestiduras por estos hechos de corrupción, que son definitivamente y absolutamente reprochables, sea del más o sea del menos, sea del verde o sea del azul, eh, no aparecen en otras situaciones en las que hemos visto, por ejemplo, actos de corrupción en la alcaldía. Yo en lo personal, Jimena, cuando han surgido actos de corrupción en la alcaldía, por un tema de respeto, de respeto y de eh, moderación, de cordura. No puedo hacer escarnio político de un hecho de corrupción que si tuviésemos un sistema de administración de justicia que funcionara correctamente, se tendrían que dar con los responsables y castigarlos. Pero a mí realmente me molesta ver cómo hay personas que quieren sacar ventaja de una situación en la que la más perjudicada es la ciudadanía, para atacar políticamente a quien consideran su enemigo. Y por eso digo, al final lo que se reprocha no es el pecado, parece, es al pecador, porque hay otros tantos pecados en la ciudad respecto a los cuales mucha gente guarda un silencio cómplice, Jimena. ¿Usted quiere sacar ventaja a Vladimir? De ninguna manera, Jimena. Usted me ha invitado cientos de veces para debatir con masistas. Mi posición ha sido pública respecto a la alcaldía municipal de Johnny Fernández. Eh, con, con el más han sido mis mayores debates, lo que quieren, ante la carencia de respuestas ante la ciudadanía, parece ser que quieren consideración. Y creo que con los corruptos no hay que tener consideración, sean de donde sean, Jimena. Esto, yo creo, y, y, y tal vez es bueno poner qué decía Camacho hace un año, qué decía Camacho hace seis meses por actos de corrupción, para juzgarse sus conductas, quienes están reclamando o quienes quieren atribuir a otros una conducta distinta. Eh, ¿Qué decía Camacho cuando acusó a Rubén Costas, por ejemplo? Hace unos meses atrás. Entonces, aquí, quienes tienen una posición ahora y quienes cambian su posición en tres meses o cuatro meses, son ellos. Entonces, yo creo que acá son las autoridades, los que están en los cargos públicos, los que tienen la obligación, de responder ante la ciudadanía y no deben enojarse. Yo creo que acá estamos ante una situación grave y tenemos que reenfocarnos en el tema central. Se ha encontrado a través de un audio un secretario organizando en la gobernación una trama corrupta para llevarse dinero público a bolsillos privados de un área tremendamente sensible que es la salud, donde más carencias tenemos. Y el gobernador de Santa Cruz no nos ha dicho nada hoy para darnos una señal de qué va a ser de aquí para adelante para que su administración se libere de la corrupción, que es lo fundamental. Permítame, para finalizar, por favor, Paola, ¿qué hará la, la asamblea, ustedes asambleitas, para evitar o para conocer más a detalle? ¿Estarán encima de en las auditorías? ¿Qué tipo de investigación están pidiendo, por favor, para ver quiénes más están implicados en este tema? Claro que sí, Jimena. Yo quiero que sepa antes que nada la ciudadanía de que ese rol funcional que tenían los órganos deliberativos respecto al órgano ejecutivo es única, es una lógica que se rompe en esta nueva gestión, por lo menos desde la posición de quien le habla, Jimena. El mismo día en que se conoce sobre la existencia de, de este audio como asambleísta departamental, solicitó una petición de informe escrito como un requerimiento formal, más allá de lo que informalmente se logra hacer para poder recabar información y transparentar estos actos. Y quiero que se queden absolutamente claros los siguientes, Jimena. No existe ningún tipo de tolerancia o fomento a la corrupción. Por lo menos yo no estoy dispuesta a manchar mi nombre con los actos de tercero. Creo que generalizar es incurrir un poco en un acto de irresponsable e injusto para poder para tener que desprestigiar en ese propósito toda la gestión con los que formamos parte de ella. Como asambleístas departamentales nosotros nos estamos apersonando a este proceso penal porque queremos asegurar que el sistema de administración de justicia marque una diferencia en este caso. Y digo que marque una diferencia porque lo cierto Jiménez es de que la ciudadanía Queda en una situación absoluta de incertidumbre. Somos nosotros los que estamos más perjudicados con el hecho de que el doctor Pacheco no se haya presentado al sistema de administración de justicia. Pero que sepa la ciudadanía que no es porque Paola Aguirre o porque Fernando Camacho lo ha permitido. El doctor Pacheco se puso a disposición del Ministerio Público. Si yo se si hubiese sido fiscal, le hubiese recepcionado su declaración y hubiese adoptado una medida asegurativa para garantizar de que Pacheco se someta al proceso. Lamentablemente no se lo hizo. y ahora. Tenemos un proceso investigativo con el principal sospechoso implicado sin un paradero conocido. Perfecto. Entonces, Jimena, finalmente quiero aclarar de que la Asamblea Legislativa Departamental sí ejerce su función fiscalizadora. Vladimir Peña ha estado mucho tiempo en la gestión y sabe de que los asambleístas departamentales no tenemos tuición para asegurar al 100% de que no se cometan delitos en, la, en, en una institución, en la gobernación cruceña. Nosotros, por supuesto, que vamos a asumir una posición clara respecto a lo que considero lo personal, Jimena, debe conducir a una evaluación urgente de todo el entorno del gobernador, de los secretarios y de la estructura para aminorar minor, y reducir las posibilidades de que se cometan actos de corrupción, independientemente de la persona y de las instancias en las que éstas se encuentren. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Gracias. Vladimir, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Jimena, hasta luego. Buenas Tenemos un importante consejo. En Tigo, tenemos paquetitos de internet ilimitado para los que necesitan estar conectados todo el día. Con opciones de 1, 2, 4 y hasta 7 días. Actívalos directo con tu tarjeta de recarga. Introduce el código y elige la opción 2 en el menú. Y disfruta de internet ilimitado todo el día. Además, busca otras ofertas ilimitadas desde tres bolivianos en la app Mi Tigo. Este precio está regular y fiscalizada por la ATP. estás viendo. No mentirás. El Plan del Sur.